Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno, estimados, hoy tenemos una replay que nos proporciona el señor Munia19 con su Carnarvon Voy a estar trayendo diferentes tipos de... Esperen que le voy a bajar un poquito el volumen a esto porque está que me rompe los oídos Ahí va eh, voy a estar trayendo, como les dije recién, eh, ciertas replays. Así que si quieren enviarme sus replays, pueden hacerlo tranquilamente. Eh, mándenmelo por, por Discord. No va a haber ningún problema. Voy a crear una sala. Si es que no está creada, que sea replays. Y lo que sí les pido es que si me mandan una replay, mmm, mándenmela con algún tipo de dato adicional. No solamente la, la replay, como diciendo, toma, acá tenés la replay tomando listo. ¿Entendés? Necesito que me digan, che, bueno, lo tengo equipado de esta forma, lo tengo equipado de esta, o mandame una imagen de tu garaje para saber cómo lo tenés equipado, así yo después la puedo la puedo postear justamente con el, con el video, ¿no? Bueno, estamos acá entonces con el Carnarvon, vehículo muy funcional de tier, de tier 8 de la rama de inglesa. La verdad que está muy bueno el tanque Sí, Muña lo tiene con sus tres marquitas La verdad que no es para menos porque Muña juega muy bien Y además es un gran tanque La verdad que es un excelente tanque Fíjense la posición que adopta 283 Le pega al 112 Que eh, no logra detectarlo Ahí va Tira por tirar pero no lo detectan Fíjense la, la posición que tomó Muña Yo la verdad que esa posición no la tenía mucho Menos con un pesado. Con los pesados iba por lo general siempre allá. Muy buena. No la sabía esa. Gracias, Munia. Pero de todas estas cosas se aprende, chabón. A ver, ahora. Quiero ver ahora que está espoteado qué pasa. A ver. Tiene una M53 Uh. Se la pega el mutante ahí. Rebota. Trata de apuntarle bien ahí. Le apunta a la... A, a las mejillitas que tiene el mutante. Bueno, ahí está el burrasquillo. Gira Munia para dispararle. El Burrack le rebota los dos tiros. El Permítanme ver una cosa. Claro, fíjense la inclinación. Él lo que usa es... Trata de eh, ponerse... De poner el terreno a su favor, podríamos decirlo así, ¿no? Y lo está haciendo bastante, bastante que bien. Eh, ahí tiene un Conqueror Tier 9. Siempre el track con daño es la ley de los que juegan bien. mira de vuelta, tras con daño, es así No le permitís moverse Solamente saca torreta y estás muerto Listo, fíjate como un, un Conqueror eh, Lo sufrió Bueno, primer tiro al guard Segundo tiro Es que tiene una recarga excelente, no, es que es imposible Y además tiene la ventaja, ya 3300 daño y, Pero es por la Fíjense, esperen que voy a andar en el mini mapa No me di cuenta que estaba muy pequeño es que es muy pequeña. Es muy buena la posición que tomó. Y encima tiene la ventaja de que la Arti no le tiró todavía. Porque. A ver, para hacer buenas partidas. A veces no solamente cuenta con que uno juegue bien. Sino que te rebote ese tiro. Que el otro no le haya podido pegar. Que otro se haya mandado una cagada. Que vos estés atento a todo eso. Que la Arti no te tire. Porque si hay tres Arti y te focusean las tres. Es que son un repollo, fíjense que están todos tirándole y están todos regalados ahí esperando que él les tire. Es que el is no le va a hacer nada en la torreta. Siguen tirándole como mancebos. No hagan eso, no hagan, les pido un favor, no hagan esto que están haciendo los rivales de Muña. Y lo veo muchísimo, lo veo un montón en cada batalla y me pasa un montón de veces a mí, derecho de... Cuando vos no, no podés con algo, seguís obcecado con eso, seguís ahí y seguís comiendo daño y seguís que te... Pe no, no, y S3A, te quedas a la media vuelta y te vas por el otro lado, o te vas a buscar la muña por el otro lado, o, o te vas para allá, pero no sigas comiendo daño. Mirá que quedaste con nada, rey. Lo del Conqueror, seguía ahí y seguía ahí. Bueno, está bien, lo perma -trackearon. Y ahí viene el S3A de vuelta, mirá. Es que va a salir de vuelta y se va a comer tiro más. No la vi la replay, estoy... Eh, pero es que se, se huele, mira Ahí está. El Emil sabe que está... esa fue ese rebote. Ahí está el S3A, mirá. Otra vez, track con daño. Y si lo traqué de vuelta, cagó. Ya te lo termina de matar. Se le fue justo, se le fue justo. Porque si no era todo, track con daño, chao. Otra vez el Emil, mira Otra vez. Lo que noto es que está usando retícula del servidor, me parece. ¿eh? No sé, muña. Después déjame en los comentarios, por favor, boludo. Y déjame en los comentarios, porfa, también, de cómo lo tenés equipado, todo. Así lo. Eh, pongo tu comentario como. como fijado, viste, así la gente sabe. Porque la, a los chicos les gusta mucho saber esto. Ahí Muña ya. sabiendo que tiene, está completo de vida. Como que un poco le chupó un huevo y dijo, bueno, voy para atrás. Voy para adelante, digo. Quiso terminar de liquidar al. 5089 de daño, boludo. Por la posición y porque el resto se, se, se obcecó con Muña ahí. Querían tirarle, querían bajarlo de ahí. Nah, yo no, yo soy ese IS3A. Ese, ese ya me he seguido a la miércoles hace rato ahí. Ya está, ganó una posición buena, listo. Sos pollo. Esto cagaste, boludo. ¿Qué va a hacer? Así como a veces las posiciones buenas la, las tomas vos. Mira, ahí puede ser que haya uno ahí, ojo. Qué raro ahí, Muña, se, se, se confió. Sabiendo que están ellos ahí <risa> Lo que pasa es que tienen que moverse un poquito Porque si no ya Es que ellos no, no, no creo que sigan saliendo No, ah, sí, van a seguir saliendo, Olvídate. No Olvídate. Yo creo que lo mejor sería avanzar un poquito, Munia uh, A ver si tenés tiro al, eh, al Patriot Y ojo con el Scorpion O el Scorpion, sí, si sí, podés sacártelo encima primero Mucho que más que mejor ¿Por qué no debería una explosiva ahí? Duda, duda de, de noob. Okay. Tal vez una explosiva ahí. Oh, ya. Yeah. Tal vez una explosiva. 70, bueno. Tal vez una explosivita al Scorpion. Capaz que lo podría, le podría haber sacado mal. Está bien, no penetra nada, igual esto con 547. Se lo sacan justo. 5910, 3980 de bloqueo. Va a buscar al STRD de una. Al de tier 9. Fíjense que es una partida de tier 8 y 9. Y como el Conqueror rival lo, lo utilizó lo utilizó mal, digamos. En el sentido de que estaba bien en la zona de pesados, pero no, no no hagas eso de cuando te... No hagan eso. Cuando tenés otro chabón, un rival, que está mejor posicionado que vos en una zona en la cual vos sos el blanco y, y, y, y sos pollo directamente, porque si te traquea... Y fíjate que estos pibes, como Munia, te esperman, traquean todo el tiempo. Te tiran al track con daño. Te tiran al track y te hacen daño. Track con daño. Y cagaste porque reparaste y gastaste en la primera el kit. Cagaste, boludo. Sos recontra-pollo. No salgas más. No salgas más porque no tenés con qué reparar, bro. Listo. Ya está. Vale, ese te ya que no, no sabe qué inventar. Tómate la comiste igual. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿What the fuck? No, no, ahí va Muñoz, ¿qué hace, boludo? ¿Qué está haciendo, boludo? Subítele encima, boludo. Tú puedes. What the fuck, boludo. Estas partidas bizarras, boludo. No, no, encima termina. No, no, no. Cualquiera, boludo. ¿Qué hace, what the fuck, boludo? Mamita, Ludex ahí. Juan Strelok. Eh. Diego Rebelde, mirá también. Eh... Bien, bien, bien, ahí, me gustó, me gustó. La verdad que... Muy buena, muy buena la... Muy buena la replay. Espero que les haya gustado, chicos. Ahí lo, lo corté. Así que, bueno, estimados, muchas gracias por todo. Cuídense, déjenme en los comentarios qué les, qué les pareció la, la replay. Y nada, espero que les haya servido y gustado. Su servidor aquí, Nando Capo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias, Munia. Gracias por mandarla. Y manda la tuya también. Si quieres que suba tu replay, mándamela al Discord, que voy a estar creando una salita, como les dije antes, que va a ser eh, Nando Capo Lacho What Replays. Eh, nada, voy a crear una salita que diga replays y, y mándame la replay. Ténganme paciencia, porque ya hice esto y me han atosigado. Han venido a la puerta de mi casa con antorchas diciendo, eh, Nando, pero no subiste mi replay. Te la mandé hace tres días. Pará, bro, para que... Primero que no subo solo replays. Segundo que me llegaron de 25 primero. Después tenía 50 para subir. Después llegué como a 100 replays casi. No podía. Pero mandamela igualmente que en cuanto pueda la subiré. Si es que puedo. Besos. Chau chau.